Mires donde mires, en el medio rural todo encaja. Aquí las mujeres ocupan un espacio fundamental. El medio rural avanza con ellas y gracias a ellas. Porque las mujeres rurales son imprescindibles en el medio. gobierno de Navarra Nafarro acogobernua.